Somos fortes, estamos de pie en el centro, somos poderosas, somos únicas, somos a mitad do mundo. A las mujeres no se nos premia. ¿Es esto inocente? No, no lo es, porque el premio no es solamente un placer para el que lo recibe. El premio es un ritual, un ritual que da acceso al territorio del prestigio, del prestigio de la memoria y de la historia. Estos premios los encontraremos en todos aquellos libros que estudien lo que fue el proceso de empoderamiento de las mujeres en nuestro país. La verdad que este premio de verdad que llega en un momento muy atinado porque a veces en esta profesión hay esos momentos nos que te es que loitar por lo que de verdad de que hacer. Un pulo así de verdad que muy importante. Muchísimas gracias, Deputación de Pontevedra, Carmela. Creo que este o quizá es el premio más colectivo que me dean, no tanto por los equipos que, por los que trabajo, sino por todas las mujeres que fueron allanando ese camino. Eu quiero dedicar este premio a todas las que vives detrás, a todas las que tienes que contar unas historias diferentes que todavía no fueron contadas, que hay muchísimo por contar. Que ser Transformando a realidad ¿eh? cosnosos camillares, batendo novento, vestidas de papaventos, despeiteadas de flores, deliberadas, presentes en esta marcha por la vida. Sí, una marcha por la vida en la que precisamos danosa mirada a las mujeres.